los preparativos de para este via y este año eh, es a través de, de, de la reflexión y el trabajo de las comunidades nosotros ya desde hace muchos años creo que son 28 este año que, que se viene realizando esta experiencia esta celebración en la cual nos reunimos algunos delegados de las cinco parroquias allá de la zona este, y ahí más o menos vemos bueno, por dónde va la cosa, el tema, qué, qué lema queremos trabajar, un poco nos repartimos la, la, la preparación de las estaciones o distintas cuestiones más logísticas y ahí la, la, la idea es que cada comunidad, cada parroquia que tiene alrededor de tres estaciones eh, se subdivide o busca cómo a través de, de sus pequeñas comunidades o de distintos grupos va preparando esta, esta reflexión. Este año el lema eh, partió por un lado de cuál, cuál era el, por así decir, la temática o la realidad que queríamos profundizar. Y salió el tema del lo misionero, ¿no? Y salió de lo misionero vinculado justamente a la figura de Jacinto Vera, donde esta dimensión en, en su espiritualidad, en su carisma, en su tiempo y en su rol de primer obispo del Uruguay, estuvo muy, muy presente y muy intenso, ¿no? La realidad misionera, la realidad de salir. Entonces, quedamos en este lema eh, con Jacinto Vera, misionero de la esperanza. En este, este Viernes Santo va a ser... Eh, a partir de las 19 horas salimos de Carlos María Ramírez y Grecia, que acá lo llamamos La Curva, la curva del cerro, ¿no? de Montevideo, y vamos eh, cuadra por cuadras este, haciendo estaciones, parando, con cada estación se dice el lema y el sublema y después se hace un texto de. Eh, Evangelio, ¿no? una pequeña reflexión, este, una oración y después pedidos este, por todos, por todos los que vamos participando y por en general, por todo, eh, no solo por Montevideo, sino por toda la nación. Jesús quiere que salgamos, que anunciemos y que lo demos a conocer a los hermanos, y bueno, que traigan toda la, la, la, la alegría, ale, alegría en cierto modo de participar en eso como iglesia, ¿no? Traer una antorcha para iluminar el camino, iluminar también a Cristo, que está ahí, y bueno, las ganas de participar, de venir, y bueno, son todos bienvenidos como iglesia, le damos la bienvenida a todos los que participan.